televisión llega más, un millón de hogares tienen televisión, canal 3 cubre con 33 repetidoras todo el país, 59% de hogares en toda Guatemala tienen televisión, la televisión llega más.